Abrimos la sección con la duda que tiene la linda, que desde Uruguay nos pregunta por la luna más adecuada a la hora de sembrar y realizar otro tipo de actuaciones en el cultivo. Como es este un tema bastante complejo, vamos a explicar únicamente los dos ritmos lunares principales, así como la influencia de estos en la actividad de las plantas. Existe un ritmo lunar que se llama ritmo sinódico, que es el que todos conocemos. Representa la vuelta que hace la luna alrededor de la Tierra en relación con el Sol, es decir, el tiempo que la Luna tarda en encontrarse con el Sol que es de 29 días, 12 horas y 4 minutos. Durante este ritmo sinódico es cuando vemos a la Luna llena, menguante, nueva o creciente, dependiendo de la posición que ocupe la Luna en relación con el Sol, como ya he dicho. La vemos llena cuando se halla opuesta al Sol y nueva cuando se alinea entre Sol y Tierra. Cuando pasa de llena a nueva se dice que es menguante y creciente cuando pasa de nueva a llena. Hay otro ritmo menos conocido llamado ritmo sidéreo, que tiene que ver con la órbita elíptica que forma la Luna al girar alrededor de la Tierra. Cuando la Luna pasa por el polo más distante de la Tierra se dice que está en apogeo, cuando pasa por el más cercano que está en perigeo. El trayecto de la Luna hacia el perigeo se llama Luna Descendente y cuando se dirige hacia el apogeo se llama Luna Ascendente. Tanto Luna creciente como ascendente influyen en la actividad de la planta en su parte superior. Hay por tanto una extensión de las energías hacia las partes aéreas. Mientras que para las lunas menguante y descendiente, la actividad se centra en la parte inferior, es decir, debajo de la Tierra. Por tanto, debemos sembrar el luna descendente y creciente, trasplantar y abonar el suelo el luna descendente y si se abona folialmente se han de aplicar el luna ascendente. La cosecha durante la luna menguante da lugar a plantas más débiles, pero con aromas, sabores, colores y propiedades medicinales mucho más remarcadas. Os agradecemos que sigáis confiando en nosotros y recordad que si queréis que os resolvamos vuestras dudas, hacémosla llegar a info arroba .tv. Salud y buenos humos.